¡Buenos días! Hoy dejamos atrás la zona de los volcanes, tenéis un vídeo muy chulo para verlo y nos vamos hacia el Caribe. Vamos a visitar Cahuita y Puerto Viejo, son 5 horas de viaje en coche, pero vamos a hacer una paradita. Vamos a ir a ver muchos animales a un sitio muy chulo que luego os enseñamos. Pues estamos en Pierella Eco Garden, que es un jardín botánico y una granja de mariposas. Además de ser reserva de un montón de animales locales que tienen aquí eh, comida y un hábitat maravilloso donde vivir. Y vamos a hacer una visita y a ver qué podemos encontrar. Y hemos venido porque nos lo recomendó nuestro guía de Corcovado. El mejor guía del mundo, Nito. Y nada, pues a ver qué tal nos quedaba de camino, así que nos venía bien parar Y así también partíamos un poco el viaje. Nos ha dicho que, Nito nos dijo que aquí hay un montón de especies que son súper difíciles de encontrar, muy únicas, como el murciélago blanco y algunas especies de aves y mariposas súper extrañas. Así que yo me muero de ganas de verlo. Este proyecto comenzó hace 25 años porque convirtieron lo que es todo este terreno que antes solamente servía para pasto de vacas en un jardín para eh, exportación de mariposas y cada mariposa necesita una especie de planta específica y aquí en Costa Rica hay 1500 especies de mariposas distintas y aquí en Pierela tienen 60. Todas las plantas que van a observar son plantas importantes, específicas para una especie de mariposa. Y gracias a las mariposas, ahora este es un bosque en el que viven muchas especies de animales. Por ejemplo, esa ave que está ahí, esa se llama Greyneck rail. Esa es muy especial, pero hay algo increíble. Ese sonido de ese pájaro, te suena así como... Él baila, también le llamamos Michael Jackson, él hace ese sonido con las alas. Así. Y también cuando baila, hace este sonido con las patas. Él baila en la tierra. ¿Lo conocen uh -huh. a Michael Jackson? No. Sí. sí, no, sí no, no. No. Ah, bueno, pero el pájaro... El pájaro no. no. Este, el, el, este pájaro se llama eh, White Collar Mannequin. Él baila en la tierra. ¿Es ese que voló ahí? ese amarillo con blanco y negro. Cuando ellos bailan es una competencia. Entonces uno baila, el otro también, otro también. Y la hembra está chequeando al mejor bailarín y la mejor pista de baile. Y cuando ellos bailan hacen este sonido. Con las patas. Cuidado el pájaro como baila. Yeah. Pues aquí dentro tienen como unas 500 mariposas, nos ha dicho. Fijaos, qué locura, qué bonito. Sí. Espectacular. Irene Increíble, qué bonito, qué bonito Son preciosas Cristal nos ha estado contando cuál es el proceso de vida de una mariposa y la verdad es que es casi un milagro que estén vivas porque cada mariposa pone alrededor de 200 huevos, pero luego solamente sobreviven uno o dos y luego cuando viven solamente duran un mes como mariposas, es alucinante. Y aquí lo que hacen es que guardan los huevos de los depredadores y hacen que sobrevivan prácticamente el 90% y luego lo que hacen es exportar las crisálidas, la verdad es que es alucinante y las mariposas aquí son una maravilla. Estas son las crisálidas que ellos exportan, tienen un montón de especies distintas. Mirad, esto de aquí es la larva de la mariposa búho. Insecto palo. Esto es... ¡Hala! ¡Hala! ¡Ja, ja esto, esto es un insecto. Ajá. Uh -huh. Y ellos comen hojas. Guau. Wow. Este para <ríe> Jordi. <ríe> Mira. <ríe> oh. No quiero. Guau. Wow. Uh -huh. Se está comiendo una mariposa. Aquí mi amigo el pajarito. Una Hemos visto cómo la cazaba y es impresionante la velocidad con la que se mueve el pájaro. Mira cómo se la está comiendo ¿eh? y es una buena mariposa. Un basilisco. Jesucristo. El basilisco Jesucristo. Que camina sobre las aguas. Qué bonito. Esto que tengo aquí es un basilisco de casco, que es un basilisco muy especial aquí en Costa Rica, porque solamente puede vivir en bosque, y aquí los tienen una pareja para que se reproduzcan y poder liberarlos. Mirad qué cosa tan bonita es. ¿Y por qué no huye? Porque este ha nacido en cautividad. Este es de los que reprodujeron cuando lo estuvieron aquí hace dos años. Y entonces ya está acostumbrado y le encanta esta posición. ¡Qué mono! Esto de ahí es un perezoso, una perezosa que tiene un bebé. Un mono aullador. ¿Cómo se llama la rana? Esta se llama eh, Blue Jeans o el nombre es... Eh, Dendrobatos pumilio Y es venenosa Ah, y es venenosa El nombre común es Blue Jeans ¿Qué es esto, Irene? Son murciélagos blancos Y están aquí metidos debajo de una hoja Que tiene así un poco de forma Y les protege ¡Qué maravilla! Un tucán Es esta es la rana más bonita de Costa Rica. Sí. sí la rana bonito. de los ojos rojos. Aquí en la granja también producen cacao y vamos a probarlo. Está la fruta ya lista para comerse. Irene está intentando abrirlo. He abierto esta. Ahí ha rota, ¿no? Sí. A ver. Vale. A ver. Wow. Prueba, prueba. Mm. ¿A qué sabe? No sé decirlo. ¿A chocolate? ¿Amarga? Como con un toque a café. Tampoco tiene mucho sabor. Qué curioso. Jorge, prueba. Bueno, pues hemos terminado la visita que nos ha encantado. Tenéis que venir porque este sitio es una maravilla y fijaos la comida que nos han preparado. Todo esto para nosotros dos, qué barbaridad y qué buena pinta todo. Es que encima mola muchísimo porque aprendes un montón de cosas y todo lo han construido ellos, o sea, es una auténtica pasada, me ha encantado. Sí. Y decir que de las mejores guías, o sea, la cantidad de detalles y cosas que nos ha contado de todo el proceso de las mariposas, pero incluso de todos los animales, plantas y cosas que tienen aquí. Es impresionante, yo he aprendido una barbaridad, me alegro muchísimo de haber venido. ¿Tenéis que apuntaros a este sitio, sí o sí? Sí. Estamos ahora con el postre que nos han preparado diferentes cosas. Entre ellas, vamos a probar el cacao que hacen aquí, el chocolate que hacen con el cacao de aquí. A ver qué tal. Prueba, prueba. A ver. Mm. Está muy rico. Seguimos de camino a Cahuita. Y está haciendo un poco tortura porque llevamos a esta velocidad bastante, bastante rato, muchos kilómetros. Está todo en obras y hay muchísimo tráfico. Parece que están haciendo una carretera de, como de doble carril porque lo normal es que solo haya un carril y entonces tampoco puedes adelantar y bueno, está siendo bastante tedioso. La primera parte del viaje hemos ido muy bien, pero ahora no avanzamos. Ya estamos en Cahuita Por fin hemos llegado, el viaje ha sido terrible, se nos ha hecho eterno El tráfico aquí es espantoso Pero ya estamos aquí, nos hemos dado una duchita en el hotel Que os lo enseñaremos mañana con buena luz Y vamos a explorar Sí, vamos a dar una vueltecita por el pueblo Y a ver si vemos el mar Que lo tenemos aquí enfrente, se supone Y a ver si cenamos algo Y nada, pues vamos a explorar y este es el pueblecito. Tenemos algunos restaurantes, tiendas muy monas. Y seguimos paseando. Hemos pues venido a cenar una hamburguesita en un garito que hemos encontrado por aquí. Y ahora nos vamos a ir a dormir. Y mañana queremos visitar el Parque Nacional de Cahuita. Así que a descansar que tenemos muchísimas ganas de conocerlo. Ya estamos en la entrada del Parque Nacional de Cahuita, que es el único para el que no hay que pagar una entrada como tal, sino simplemente dejar una donación, pero puedes dejar lo que tú consideres oportuno. Ahí está el mar, qué bonito. Y nos han dicho que hay un muy buen día para hacer snorkel, que el agua está muy clara y hay muy buena visibilidad. Así que, nada, vamos a entrar y a recorrerlo. En la provincia de Limón encontramos el Parque Nacional de Cahuita, un lugar único con playas de arena blanca, selva frondosa, mar de color turquesa y el arrecife de coral mejor conservado del Caribe costarricense. En este ecosistema habitan especies como monos, mapaches, pizotes, perezosos, iguanas, cocodrilos y basiliscos, además de serpientes como la oropel y la tamagá, y aves como el gavilán cangrejero. La mejor manera de visitar el parque es recorrer sus senderos, pero también se puede realizar snorkel o simplemente disfrutar de las playas nadando y tomando el sol. estamos otra vez con no alimentar cocodrilos Y no nadar Y no nadar ¿Y tú qué vas a hacer? Nada. <risa> Bien, pues este es el río donde están los cocodrilos Y adivinad por dónde tenemos que cruzar al otro lado para seguir el camino Por aquí, ¿habrá cocodrilos? Oh, me hundo. Estoy a salvo Irene, cruza! Salvada. Y fijaos qué playita impresionante tenemos por aquí. No estamos grabando muchos animales porque ya los grabamos en Corcovado, que tenéis el vídeo en el canal. Pero hemos visto monos de dos tipos: hemos visto un perezoso, hemos visto algunas aves, un lagarto, o sea que hay bastantes cosillas por aquí. Y, y mola. Este es el mapa del Parque Nacional, y aunque está un poco borrado, eh, pues nosotros hemos empezado aquí desde Cahuita, hemos seguido todo este sendero que discurre al lado de la playa. Esta es la zona donde se hace snorkel, y luego puedes salir por el otro lado, que sería por aquí y después hay un autobús que te puede llevar hasta el punto inicial para que vuelvas a donde has dejado tu coche o lo que sea ¿Qué te pasa Irene? Aquí hay miles de millones de billones de mosquitos que te pican a través de la ropa incluso y bueno Jorge tiene las piernas hinchadas No sé si se apreciará bien pero vamos, todo esto son picaduras las piernas y el cuerpo entero. Sí, sí, sí, o sea, yo también. Y es realmente muy desagradable, así que aquí estoy echándome el perfume de la selva, que es Aután. En, general, en Costa Rica hay muchos mosquitos y llevamos unos días sufriendo sí, sus sí, consecuencias. Sí, sí. Y hemos de decir que donde menos nos picaron fue en la selva, ahí no había tantos. No. Ha habido muchos más eh, a partir de ahí. Sí, pero es realmente muy molesto y luego te Pica y te rascas y te haces daño. Bueno, y ayer me hice sangre también. En fin, es un coñazo, así que lleva de repelente. Bueno, pues nada, otro río investado de cocodrilos que hay que cruzar. Mira qué buena pinta tiene. La verdad, que tiene un colorcito así amarillento muy poco atractivo. Lleno de cangrejitos que te quieren picotear los pies. <risa> Está muy bien, ¡Ah! pero... Se acaba de mover, ahí hay un cocodrilo Súper pequeñito, ¿lo ves? Sí bueno, Con esta cámara no se va a ver, pero... Ahí hay un cocodrilo ahí hay un cocodrilillo sí. pequeño Qué guay Bueno, qué guay, pero hay que cruzar ¿Sabes lo que te digo? Sí, hay que cruzar Sí, pero es que yo estoy pensando Que voy a ir por este tronco y luego por ahí caminando, y luego ahí ya sí que puedo saltar. Vamos a grabarlo. Irene va a intentar cruzar por el tronco porque le da miedo el cocodrilo. Vamos. No, no porque me dé miedo el cocodrilo, que también. Pero... Irene, hay muchos mosquitos, hija, lo que sea, ya. Hay un mapache por ahí. Hola chiquitín. Mira, mira. Pero ya estamos llegando a la punta, donde creemos que es la zona donde se hace snorkel. Hemos ido nadando hasta allí donde están los barcos. Pero nos han dicho cuando nos hemos acercado que no se podía hacer snorkel sin guía en esa zona Que nos teníamos que quedar por aquí en la playita Y bueno, hay bastante coral muerto Hemos visto algunos pececillos, pero poca cosa Y mientras tanto, aquí en la playa se acercan los puñeteros monos E intentan abrir las mochilas Nosotros hemos hecho aquí una bola con la toalla Hemos puesto las zapatillas encima para que no nos lo roben Porque empiezan a abrir mochilas en busca de comida Y se ve que ya están acostumbrados es importante no dar de comer nunca a los monos, a los animales en general, porque si no cambian su comportamiento y en vez de buscar su alimento normalmente, pues se dedican a robar a los turistas. Mira, mira un puñetero mono. ¿Cómo se agarra? No lo suelta, eh. nosotros y vamos a hacer la excursión de snorkel con él aquí en un hotelito cerca tomando algo y vamos a comer y nos ha gustado un montón hay que decir que cuando tú entras al parque y recorres todo el sendero llegas hasta donde se supone que se puede hacer snorkel pero cuando entras en el mar solamente ves coral muerto y nada muy pocos pececillos entonces si lo que realmente te interesa es hacer buen snorkel y ver la mayor cantidad de vida marina posible te recomendamos que cojas una excursión que se pueden contratar súper fácil en la entrada del parque A nosotros nos ha costado eso, 30 dólares y te llevan en barquita hasta la zona que en realidad se ve desde la playa eh, La zona que tiene más coral vivo Y, y nada, Y entonces pues ahí la puedes hacer y luego te dejan o en la punta en la playita Y puedes seguir tú haciendo el recorrido a pie o te dejan en el pueblo otra vez la entrada del parque y a nosotros la excursión nos ha gustado muchísimo. La verdad es que vale muchísimo la pena. Hemos visto un montón de peces de colores, una mantarraya, un montón de coral vivo. Yo he visto una barracuda gigante y también se pueden ver tortugas y tiburones. Y es más, había un tiburón martillo rondando por ahí que nuestro guía nos ha dicho que lo ha visto irse y son bastante peligrosos. Pero a mí me hubiese encantado verlo, la verdad. Estábamos comiendo literalmente aquí y. Encima del árbol que está sobre nuestra mesa, fijaos lo que hay, un perezoso, súper cerquita. Los habéis visto todos súper altos en los árboles y este mira, que majo. Nos hemos venido al otro extremo de cahuita al otro lado del pueblo, está esta playa que se llama Playa Negra, que está fuera del Parque Nacional y es muy bonita. Está el mar un poquito fuerte, hay corrientes. Pero nos hemos dado un bañito y se está genial. Hay gente por ahí haciendo surf y vamos a caminar ahora un poquito por la arena. nuestro estupendo hotelito en Cagüita, la casa de las flores. Se entra por aquí. De Hola. Hola. Y esta mesa. Exactamente. Es el jardincito. Y ahí está la piscinita Por aquí se entra a nuestra habitación. Que es sencilla, pero con lo necesario. Mesita, dos camas muy grandes. Yo por aquí, el baño. Todo muy verde, muy colorido y muy mono. Y mirad qué vistas al jardín más básico. Buenos días, ya hemos dejado el hotel de Cahuita y ahora estamos yendo a un hotel en Puerto Viejo. Pero antes hemos venido a visitar unas cataratas que hay varias cerca de Cahuita y estas son las cataratas Bribri, -bri, cuestan mil colones y te dan un palo para que llegues hasta ellas porque te puedes encontrar ratones y culebras para que les espantes así que vamos a ver si llegamos y no tenemos que usar el palo está bastante bastante fresquita vamos a meternos Puerto Viejo y este sitio ya me está encantando, las playas son súper bonitas y como no, me he cogido un coquico bien frío mm. y ahora vamos a ir a darnos un buen baño en el Caribe. Estamos en Punta Uva que es una de las playas de aquí de Puerto Viejo, es una playa preciosa, súper bonita, nos hace un día estupendo, vamos a darnos un buen bañito y a comer algo en algún chiringuito de por aquí. Nos hemos dado un delicioso baño en Punta Uva y hemos venido a comer al Beach Club que está enfrente, que se llama Eden y mirad qué buena pinta tiene todo. Los últimos días de nuestro viaje dormiremos en Puerto Viejo, un lugar que ha pasado de ser una pequeña localidad de pescadores a un destino turístico privilegiado al que llegan amantes del surf, las playas y la naturaleza. Puerto Viejo se mueve a ritmo de reggae y está lleno de curiosas tiendas, bares y restaurantes. Nosotros nos alojamos en el Hotel Sonora Jungle, pero no lo recomendamos nada porque está demasiado alejado de los lugares más relevantes y no nos gustó mucho el trato recibido. Por suerte, hay cientos de opciones de alojamiento en la zona. Buenos días. Hoy nos hemos venido al Parque de Manzanillo, que está a unos 20 minutos de Puerto Viejo. Y nada, es un parque muy chulo también con un montón de senderos, tanto por la playa como por el bosque, donde se pueden ver un montón de animales. Y estamos en la puerta, vamos a entrar y os vamos enseñando lo que vemos. Algo curioso que nos ha pasado en más parques es que te hacen traer mascarilla para ponértela mmm, solo para entrar, que además ni siquiera estás en un interior, o sea, es todo exterior, pero como para acercarte a la caseta donde tienes que... Eh, pagar o registrarte lo que sea eh, Te hacen ponerte la mascarilla Y una vez pasas Te la puedes quitar, no tiene mucho sentido Pero bueno, aquí la entrada eh, No te la cobran como tal, te piden una donación Entonces cada persona pues, Puede dar lo que quiera Pero es voluntario Este es el refugio nacional De Manzanillo Nosotros estamos aquí Y vamos a hacer este camino Hasta Punta Mona Son 5 kilómetros hay zonas de playa donde está bien bañarse, que son los primeros metros Luego está lleno de coral y arrecife y ya no te puedes bañar Y pues aquí entendemos que también se puede hacer snorkel, ver delfines y manatis Así que ojalá veamos alguno Como veis hay varios senderos Y nosotros vamos a hacerlos todos pues fijaos, nada más entrar a Manzanillo, al Parque Nacional, hemos encontrado una telaraña gigantesca con esta pedazo de araña que está ahí muy a gustito. Hemos llegado al mirador y fijaos qué vistas tenemos con el mar por aquí una preciosidad aquí seguimos en la ruta echándonos mucho repelente cada rato y hace bastante calor además es que nos está haciendo súper buen tiempo eh, hace calor pero no está lloviendo que los primeros días del viaje cuando estuvimos en Corcovado, en los volcanes y demás, bueno, en Volcán Tenorio, eh, llovía todos los días, aunque fuera un ratito por la tarde o un rato por la mañana, pero todos los días llovía, y desde que fuimos a Volcán Arenal hasta aquí llevamos a lo mejor 5 o 6 días que no ha llovido nada, y bueno, está guay, porque no te fastidia los planes, pero no es muy habitual aquí, por lo que tenemos entendido. Para el coche y mmm, aquí en costa rica hay muchos parques nacionales y se pueden ver muchos muchos bichos pero mmm, sobre todo si vais con guía en la mayoría si vais vosotros solos no vais a poder ver muchos bichos y no vais a poder sacarle realmente partido a los parques que visitéis nosotros aquí no hemos venido con guía porque ya hemos visto muchísimos animales y además son bastante, bastante caros después de recorrer el refugio nacional de Manzanillo nos hemos venido al Blue Beach Jungle Resort que es un hotelito que está entre Manzanillo y Puerto Viejo y nada, hemos comido súper bien luego nos hemos estado bañando en la piscinita que ha sido un puntazo y ahora hemos venido a la playa que está justo enfrente y nos vamos a dar un rico chapuzón y luego nos iremos a descansar al hotel y luego saldremos para descubrir el ambiente nocturno de Puerto Viejo. Hemos venido a cenar y fijaos el pescadito que hemos pedido y una ensaladita con pato, y estamos en un sitio muy bonito. Sí, a ver qué tal, a ver qué tal. Buenos días, hoy vamos a hacer una actividad con una empresa que se llama Nativo Adventures y vamos a ir a la jungla, a tirarnos por tirolinas, a hacer rápeles, caminar por la selva y algunas cositas más, así que ahora os lo enseñamos todo, que tiene muy buena pinta. Ya nos han puesto los arneses, así que ya estamos listos para empezar a tirarnos por las tirolinas y descubrir la jungla desde los aires. Os hablamos ya desde el aeropuerto de San José porque ayer después de la excursión cogimos el coche y nos vinimos hasta la capital. Hemos dormido aquí y hoy ya cogemos el vuelo de vuelta. Y bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado ir en el viaje? Ha sido un viaje increíble, a mí me ha encantado, me ha fascinado la naturaleza de este país. Es que es una cosa impresionante, todo es verde, exuberante, bonito. Te sientes que estás todo el tiempo en la jungla y ese me ha parecido una auténtica pasada. Sí, es un país que nos ha gustado mucho, muy verde, con mucha diversidad y que recomendamos si quieres eso, eh, venir para ponerte en contacto con la naturaleza, eh, pues mojarte, mancharte, que te piquen los mosquitos, meterte en el barro... Sufrir para encontrar animales... Sí, sufría el calor en la jungla, pero realmente merece la pena y si te mola un poco el rollo de aventura, eh, Costa Rica es tu país porque ofrece mmm, todo tipo de actividades al aire libre y es una pasada. Sí, a destacar el Caribe, que es una zona que nos ha gustado un montón, con unas playas súper bonitas, mucho rollo, mucho ambiente y la verdad es que yo he quedado encantada. Sí, y como parte negativa, lo que menos nos ha gustado es la gastronomía, que nos ha parecido bastante repetitiva y tampoco muy rica, y bueno, el tráfico es terrible en todas las carreteras y la ciudad, pero poquita cosa más, ¿no? Sí, en realidad, bueno, y que es muy caro, o sea, sí. realmente es muy caro. Por ejemplo, contratar guías y en general todo lo relacionado con el turismo es bastante prohibitivo y pues... Hay que tenerlo en cuenta, si venís a Costa Rica vais a tener que gastar dinero, y eso es así. Por otra parte, todas las excursiones y cosas que hemos hecho pues nos han gustado un montón. Sí, todo está muy bien, pero realmente es un país bastante caro, es algo que hay que tener en cuenta. Y nada, nos vemos en el próximo viaje. Sí, hasta luego, nos Ahora, vamos hasta a hablar... luego.